Amigos de Enteratec, es un gusto poder saludarlos nuevamente ahora desde el Moscone Center en el último día que cubrimos el RCA Conference 2014. A título personal, ha sido una de las mejores experiencias y enriquecedora al mismo tiempo debido a que en esos tres años que llevamos al aire en el proyecto de Enteratec, esta es la primera ocasión en la que nos desplazamos tan lejos para poder llevarles información de primera mano sobre el tema de seguridad y tecnologías de información. Por un lado, el RCA Conference se ha convertido en una experiencia y un centro de desarrollo de nuevas tendencias y, tecnolog y sobre tecnologías y sobre todo de seguridad. Por el otro, el RCA Conference también es, un, es una muy buena exhibición para presentar las tendencias, productos, soluciones, servicios que estarán brindando todas las empresas de tecnología alrededor del mundo en este año. Eh, sin embargo, podemos resaltar que el RSA Conference puede ser una de las exhibiciones donde los analistas y sobre todo la gente que está alrededor del tema de la seguridad pueda, eh, ser, intero, eh, pueda tener experiencias y compartir su, su visión sobre lo que está sucediendo alrededor del mundo. En otros temas, el día de ayer nos reunimos con Artur Covielo, quien es el eh, CEO de RCA, de hecho es el vicepresidente es el vicepresidente de la División de Seguridad de EMC. Artur nos dijo que está muy agradecido con la prensa latinoamericana y sobre todo que él espera un gran desarrollo por parte de la región en temas de seguridad y sobre todo con varias inversiones que ha hecho RCA a lo largo de ...de los años, esto ayudará muchísimo a toda la región y al desarrollo de su negocio. Por un lado, el gobierno nos dijo que en su keynote del día, del día martes establecía nuevos parámetros... ...y ayudaba a las personas a entender qué es lo que está sucediendo dentro del terreno de la, de la tecnología... ...y sobre todo, cómo respetar la seguridad y la privacidad de las personas en todo el mundo, por el otro, Arthur también nos comenta que la región latinoamericana tiene un potencial extraordinario sobre, sobre eh, Asia o África en temas de mercados, esto sin, sin dudas es un gran aliciente, Digo, la, la verdad si tenemos estas oportunidades y gente como Arthur Covielo o varios eh, CEOs del mundo están están afirmando que la, la, la, la región va a superar todas las expectativas, pues por qué no creerles y sobre todo actuar en, en conciencia. Eh, también, después de haber visto toda la exposición y reunirnos y nos reunimos con varios eh, proveedores de servicios, caemos en la conclusión de que este año la encriptación de datos será una de las mejores y más fuertes apuestas para el desarrollo de nuevos, eh, nuevas formas de evitar el espionaje, tanto en, en informático, para las empresas que tanto daño les hace. Eh, les agradecemos muchísimo, esperamos sus comentarios en la sección correspondiente, no olviden suscribirse eh, a nuestro canal de Facebook, a nuestro canal de Twitter, y pues estamos abiertos. Muchas gracias por todo, saludos desde San Francisco, nos vemos en México. Hasta luego.